Escribo la fecha de hoy Escribo dónde me pasó Escribo qué pasó Escribo qué hice yo. Escribo lo que los demás hicieron. Escribo lo que pensé. Escribo cómo me sentí. Y también escribo lo que quiero contar. Por último pulso el botón Enviar. Y con eso volveré a la pantalla de inicio.